Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, decía el Márquez de Sade que no hay más infierno para el hombre que la estupidez y la maldad de sus semejantes y qué cierto es, cuán cierto es cuando pensábamos que no se podían hacer más estupideces no se podían decir más estupideces y no se podían generar más daños colaterales por las estupideces humanas Van y lo bordan. Es impresionante. cómo a lo largo de la historia hemos podido estar gobernados por bestias, por canallas, por tal. Pero nunca por tanto imbécil. Nunca. O sea, ahora vamos a ver por qué. Yo creo que muchos ya lo sabéis, estoy seguro. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Mañana haré análisis de algunas altcoins que me habéis pedido. Y no creo que sea día por la bajada que ha habido eh, por aquello de de los números en, en, en cuanto al trabajo en Estados Unidos eh, y hablaremos un poco de ello pero creo que es mejor día mañana hay que esperar a ver mañana es día de altcoins y a ver cómo se cómo se comportan ¿no? Eh, pero hoy con esa bajada no lo, no lo veo eh, sobre todo porque nos puede dar lugar a error y bueno, pues en fin, es, es, es lo que tiene que. Este siglo XXI que tanto decíamos, joder, cuando llegue el año 2000, el año 2000, el año 2000, llegó el año 2000 y fue para peor. El 2010 para peor. El 2020 ni os cuento. <risa> o sea, estamos yendo eh, para atrás. Iba a decir, de lado como los cangrejos, pero si fuéramos de lado ni tan mal. Pero es que estamos yendo para atrás. Y hay algo que. Nuestros políticos, todos los que nos gobiernan y los que deciden estas tonterías, saben muy bien, y es que para tonto no se estudia. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Che, che, che, che, che. Ahí lo tenéis. La Unión Europea pro prohíbe los pagos con criptomonedas a Rusia en una nueva ronda de sanciones. O sea, yo de verdad que no me lo podía creer cuando lo he visto. Digo, estos son sus normales. O sea, llega un punto en el que ¿para qué cojones? ¿Para qué les pagamos? ¿Qué, qué hace ahí todo ese elenco de gente? ¿Pero cómo se puede ser tan imbécil? ¿Prohibir los pagos con criptomonedas a Rusia? ¿Cómo? No, claro, ¿cómo? Esto es como cuando el PSOE hace los, los, los presupuestos generales del Estado. No, voy a hacer esto... Ya, ¿cómo? Ahora, ya veremos pero son idiotas, eh. son muy imbéciles, o sea, yo de verdad que no, bastantes tiros en el pie ya los hemos pegado, como para encima hacer algo que no pueden hacer, que saben que no pueden hacer, sí yo puedo prohibir, pero es que no lo puedo controlar, con lo cual, ¿para qué coño prohíbes? ¡Ay, qué miedo! Por cierto, mañana, mañana os presentaré, mañana no, el domingo, en este exchange que os hablo, de. Además es guay, ¿no? Porque, porque tiene mucho metal, tiene muchas, muchas materias primas para tradear. Además con unos multiplicadores montados si quieres, importantes. Eh, puedes hacer rublo-dólar, eh, euro, euro, rublo, que el otro día o sea, salió un 12,5%. Estuvo muy bien. Eh, cosas pues, son muy interesantes. O sea, vamos con criptomonedas. En fin. Eh, vamos a ver cómo está Bitcoin. Porque es. Hace, es poco más interesante, inteligente que, que los totos estos del culo. Bueno, de momento, con la bajadilla esta que hemos tenido, eh, la zona de soporte, esa zona de soporte, vamos a verla mejor en cuatro horas, eh, para tener una visión un poquito más, más clara. Toda esta zona de soporte que la habíamos pasado y teníamos que testear, de momento, a ver, no es que la hayamos perdido, simplemente pues la hemos atravesado un poco ahí y ya. Vale, y a ver si bueno, cerramos, si podemos cerrar a día de hoy, que el futuro del CME, que les quedan todavía unas horillas para cerrar, ¿cuánto les queda? Una hora y pico, vamos a verlo por aquí, esto es, aquí, dos horas, justas, dos horitas, pues bueno, cierran un poquito más arriba, de tal forma que no perdamos eh, la zona, como como, como como es, la zona de soporte, que ha sido resistencia en otras ocasiones, eh, de los 19.000 450 y 19.500 aproximadamente, ¿vale? Es esta zona que tenemos marcada en el rectángulo que llevamos persiguiendo bastante tiempo. Si no la perdemos, pues tenemos la posibilidad de mmm, irnos arriba, precisamente en la clase de trading que estuvimos, ya nos explicó, teníamos aquí un imbalance importante, eh, y bueno, pues ha venido, se ha cubierto, y posiblemente a partir de aquí podamos tener otro rebote y hacer otra onda, ¿vale? Pum, pum, irnos para arriba. Eh... De momento, no, las noticias como la que se ha dado hoy, que en teoría es una noticia muy positiva, el tema del empleo que, que suba, claro, eso es positivo para la economía real. Pero bueno, ya veremos las diferencias mañana entre la economía real y la economía de mercado, porque hay gente que me ha preguntado, y yo sé que la mayoría lo sabéis, o muchos lo sabéis, pero hay otras personas que no tienen por qué saberlo, y bueno, pues lo explicaremos un poco. Eh, aunque alguna más de una vez ya lo, ya lo he dicho en los vídeos, pero bueno... Eh, hay que, hay que repetir y repetir y repetir las veces que haga falta, que para eso estamos. Eh, dentro de, de un margen en el que, en el, en el horizontal, vale, toda esta zona horizontal en la que podemos estar trabajando desde hace bastante tiempo, ¿vale? es una zona bastante grande, por arriba la resistencia a la que no hemos llegado, que teníamos este punto de confluencia, vale. por abajo el TP1 que teníamos marcado ya antiguo, bien pues en realidad toda esta zona aquí la intentamos pasar no pudimos pero toda esa zona vale es una zona de trading muy rica si ampliamos bueno pues tenemos una zona que es por debajo que es esta y otra zona por arriba pues que es toda esta otra zona vale entonces bueno eh, de momento estamos en esa zona en ese eh, un poquito más abajo de la mitad ese tercio, primer tercio por así decirlo y bueno, si ya os digo, si la semana que viene las cosas pueden van un poquito decentes y acompañan, podemos hacer botes. Si no, pues perder esta zona. Ya sabemos que de momento tenemos aquí un punto de pivote importante, los 19. Y a partir de ahí, ¡pum! nos volveríamos a los 18 kini. Eh, cualquier pedida a los 18 kini ya los mandaría a mínimos. Por eso Está claro, pero bueno, de momento no queremos pensar en eso. Yo no quiero pensar en eso. ¿Qué pasa en diario? ¿vale? En diario, eh, esta, esta línea que tenemos aquí, esta tendencia que tenemos en el RSI, ¿veis? Que ha ido subiendo poquito a poquito, ¿vale? Es, es, es buena, ¿vale? Sigue siendo muy buena. De hecho, eh, mientras la respete, tiene, tiene este toque y este toque, si hiciese un tercer toque aquí, pues estaría bastante bien. Yo pensaba que si bajásemos aquí, pues bueno, ya, ya tendríamos justo ese punto, pero no, ha dicho que no, no, no. Tal, tal y como ha bajado, pues no, no se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, mmm, si tiene que bajar un poquito más, a lo mejor a lo largo del fin de semana, y luego ya empezar a rebotar para el, para el domingo, o sea, el sábado o domingo, bueno, pues no estaría mal. Sería estaría guay, de hecho. Sería una caída interesante para luego rebotar. Si es que es así y si pierde, y si la pierde, pues ya sabemos que nos vamos un poquito más al hoyo y punto pelota. No, no hay mucho más que añadir. Hoy ha sido, pues eso, le ha sentado bastante mal la noticia. Y bueno, pues el SP500 es arrastrado. Ahora de momento estamos recuperando un poquito. ¿Por qué? Pues porque también el SP500 ya sabemos que las últimas horas que hace eh, las intenta rebotar. Eh, ¿Qué cosa buena tenemos en el gráfico de una hora? Pues como vemos, eh, nuestra línea de medias está que, que viene a verde, luego se pone roja, se pone verde, se pone roja. O sea, eh, por cierto, me habéis preguntado en el All in One que si esto, cuando está verde y que está rojo, si cambia. No, no, una vez que, se, que cierra la vela y se ha puesto rojo, ya se pone rojo y ya te indica que nos vamos para abajo cuando se pone verde, ya sigue en verde y se pone para arriba, hasta que vale va cambiando de color tiene zonas, vale las zonas horizontales que es en las que estamos un poquito más vendidas o vendidos o vendides, que ya no no, no puede hacer, pero lo que sí es bueno es que el precio está a la derecha de la línea de medias, ¿vale? que era lo que yo quería decir tenemos una línea muy roja, muy roja, muy roja pues el precio ya está a la derecha, si consigue mantenerse a la derecha durante un periodo de tiempo, pues empezar a hacer una curvita, ir hacia arriba, si no pues seguiremos yéndonos para abajo y nos iremos al carajo, qué cosa buena tenemos la sobreventa, tenemos una sobreventa importante ¿vale? Eh, va a cerrar hoy, y ya una vez que cierre pues hasta el lunes no, o el domingo por la noche no vamos a ver mucho más acción en cuanto a cuatro horas, pues bueno, todavía tiene rango para poder seguir cayendo a otra vez hacer aquí un doble suelo de verdad bueno, pues no estaría nada mal, ¿eh? de que es que el lunes se si viene el lunes, martes y si vienes aquí para luego rebotar ahora bien, ¿qué pasa? Que lunes 10, martes 11, el jueves tenemos datos de IPC. Si son buenos, pues podrían hacer que el mercado rebote. Vale, entonces, bueno, oye, pues no hay mal que por bien no venga. Porque Fijaros, ¿eh? pedazo de castañazo está ¿eh? <risa> interesante porque es que parece mentira, no, pero es que un 2,76 es verdad, <risa> un 2,76 para el SP500 para un índice es una auténtica barbaridad, es una burrada. Eh, podemos decir que es más del equivalente al valor de Bitcoin. Completo, de todo el Bitcoin que existe. No, bueno, no el valor, miento, del precio. <risa> eh, entonces, claro, muchas veces no nos damos cuenta. No, es que el SP, fíjate, que ha bajado esto, tal, y Bitcoin ha bajado lo otro. es que ¿Que baje el SP esto? De verdad. Es, Habría que, que calcularlo bien, pero ya os digo yo, que equivaldrá pues, posiblemente al valor de Bitcoin. Completo. Entonces, tenéis muchas veces, cuando menospreciáis en Un mercado u otro, la valía de un mercado u otro, eh, mucho cuidado con lo que decimos, que muchas veces la ignorancia nos hace pecar. Eh, a todos, eh, incluida, incluida a mí. Yo también peco. a veces peco. Ethereum, por su parte, pues igual, perdiendo un poquito el castañecillo. No es, no es mucho, ¿vale? Es un 1,93. Bitcoin en diario lleva un 2,46. Está bien que Ethereum empiece a tomar la delantera, bajar menos y subir más cuando sube. Vamos a ver si lo mantiene, y eso sería un buen indicador, a mi modo de ver, por, por, por, por cómo lo han hecho otras veces, eh, de que pudiéramos tener un rebote. ¿Algo va a pasar? Eso lo tenemos claro todos. Eh, que lo que va a pasar fuerte, fuerte, fuerte, yo creo que no va a ser nada positivo, creo que también lo sabemos todos, o lo creemos. Y el que no lo crea ya lo siento, eh, porque opero. yo hace mucho que dejé de creer las hadas, entonces bueno creo que hay que ser realista, ¿vale? El total market, pues, cata, cataplón, castañacillo, no es mucho, un 1,5%, pero claro, <ríe> empiezan a sumar a sumar, y al final, pues, no, no, es, no mola mucho. A ver si hace aquí un canal paralelo, y sigue subiendo un poquito, y bueno, pues, eh, podemos mejorar las cosas. En cuanto a la amenaza de Bitcoin, hoy, eh, en, contra, en contra de lo que muchas veces pasa, ha caído. Normalmente, en un día como hoy, hubiera subido. Esto es un indicador de que no ha salido el dinero, del ecosistema, ¿vale? esto es súper importante cuando Bitcoin eh, cae de esta manera normalmente su dominancia suele subir bastante porque sale con más miedo el dinero de las altcoins, pero ¿qué está pasando? que ha caído tampoco es que haya caído una barbaridad o sea, es que no ha sido un hundimiento ni cosa de ser como ponen muchos me ve que están un poquito zumbados pero eh, esto nos dice que la dominancia de, a ver si me salen por aquí el USDT o el USDC, ¿vale? Por aquí los tenemos, ha subido, pues mirad, un 1,54 por un lado, un 1,50 por el otro, ¿vale? Un 1,5 cada uno. Esto cada uno. Si nos, vamos, si nos fuéramos al resto de las stablecoins, DAI, etcétera, etcétera, que también eh, van cogiendo su pellizco, ojo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está realmente. Si Bitcoin en su dominancia ha perdido hoy, donde estamos en la dominancia de mercado. Vamos a aquí. Eh, un 1,02, y los otros han ganado un 1,5, un 1,5, un, otro, un 0,50, otro, y, y ha salido dinero también de las altcoins, las, las altcoins han perdido dominancia, su mercado ha perdido, pero se ha ido a las stablecoins, ¿vale? hay hay, tenéis que diferenciar, ya tenemos que diferenciar todos bien claro, las estables por un lado, las altcoins por el otro, y eh, Bitcoin, Ethereum, BNB por el otro, por, por ejemplo, más o menos, eh, y, y eso es muy, eso, eso es bueno, eso es bueno, que el dinero no salga del ecosistema, es bueno. Eso quiere decir que se quiere preservar ahí y que en cualquier momento puede volver a entrar. En cuanto al oro, bueno, pues igual para abajo. Uno, dos y tres, a lo mejor el lunes, porque ya el oro no se mueve mucho, el fin de semana apenas se mueve, a no ser que haya una hecatombe, pase una catástrofe una cosa muy rara de estas, ¿vale? El lunes puede ser que haga pum para arriba. Que tengamos aquí dos, tres soldaditos, vale, y nos vayamos para arriba, ya veremos a ver. En cuanto a las altcoins, algo que os quería enseñar. Veamos, por ejemplo, y el ejemplo muy claro con Cardano. Ha bajado un, un, pues, prácticamente un 1%. Tenemos una vela roja contra el dólar y tenemos una vela roja, una vela verde contra eh, Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo haber entrado en una operación de Cardano, ¿vale? En, a lo mejor me he equivocado porque pensaba que iba a ir aquí, que iba a romper la ema 20 y iba a subir y se me va para atrás. Bueno pues eh, yo pienso que mañana intentar atacar la EMA20, pero vamos a suponer que es un día X lo que sea, eh, tenemos una pérdida y sin embargo vemos que contra Bitcoin tenemos un beneficio ostris, un 1.72 que sube contra Bitcoin y baja contra el dólar un 1% a lo mejor me resulta interesante en vez de salirme contra el dólar, salirme contra Bitcoin, tengo más Bitcoin que antes ¿vale? Cada uno que haga sus cálculos, cada uno que haga sus cuentas, pero, bueno, pues muchas veces me sale mal un trade contra el dólar, me salgo contra Bitcoin y ya subirá. Eh, ya subirá contra el dólar, porque, porque en realidad más Bitcoin sí que tengo. ¿vale? Eh, bien, dicho esto, poco más hay que añadir. Eh, mmm, fin de semana empezamos a tener menos liquidez. Veremos cómo cierra la semana, porque es bastante interesante que tenemos dos semanas. Con un martillo invertido, con un rechazo de la zona de los 20.400, 20.500 que intentan ir a por ello y no han podido. ¿Esto quiere decir que la semana que viene tiene ser roja porque sí? No, para nada, ¿vale? Pero bueno, nos está diciendo de momento que te echo, pero, te echo, pero bueno, crezco. ¿vale? Eh, el cierre por encima de donde estamos es importante. Cerrar por encima de estos dos toques que tenemos aquí de junio, final de junio, primero de julio. Es importante, sería más interesante también cerrar por encima de la zona de los 19.500, ¿vale? Eh, que cerramos aquí en agosto, eh, estaría bastante bien. El objetivo para la semana que viene, eh, por la parte positiva, sería los 20.500. 20.500 es eh, irnos a, a la parte superior del canal, como mínimo, y a intentar una ruptura. Nada más, lo que sí que es malo esta semana, malo, muy malo, eh, lo, vemos a, lo vemos a las claras. Cuando cierre el, BLS, eh, el BLX, perdón, lo veremos. Y es que vemos que el precio ha subido, pero el volumen ha bajado. Eh, no sé si estará así en todos los exchanges. Sí, ¿vale? en FTX también. En Bitfinex también. Bastante significativo. En uh, Coinbase también. ¿Vale? menos diferencia, pero también ha bajado, y en Bitcoin contra el euro, pues igual, también ha bajado el volumen, a pesar de subir el precio, aquí también ha bajado el volumen, a pesar de subir el precio, y en el BLX, en principio, vale también, esto es el BLX, es el, el index, ¿vale? eh, también va a haber bajado el volumen, a pesar de haber subido el precio, ya sabemos que eso es un indicador bastante negativo, vale bastante negativo, entonces, tenerlo muy en cuenta, yo os lo digo, Luego ya cada uno que actúe eh, como crea conveniente. Yo son, simplemente son pequeños detalles que os cuento para que tengáis en cuenta, si queréis que lo debéis tener en cuenta. Por otra parte, eh, puede ser que sea una fase acumulativa, aunque haya bajado el volumen, porque nos estamos acercando a una zona que en semanal vemos el RSI, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, irnos a una zona con un quinto toque ya bien pegadito, y esto podría hacer una ruptura, una ruptura al alza, Estaría bastante bien, aunque luego posiblemente hiciéramos un pullback, tal y como están las cosas económicamente. Pero nos puede dar, digamos, la pistoletazo de salida, aunque rompiese y luego fuese lateral y cayese un poco, para intentar ir al 50% RSI para ese rally de fin de año, ¿vale? Para el rally de fin de año. Entonces, bueno, yo estaría bastante atento. Sí que es cierto que... Eh, todos los movimientos que ha habido a lo largo de bueno, desde que empezamos a, a caer en noviembre, ...son, veis que son velas todas bastante grandes, quitando algunas, ¿vale? Previo caída. Eh, es, estas es previo sub, subida, estas es previo caída. Eh, en la zona en la que estamos, ahora llevamos tres velas, con poquito, no, sé, no sabemos si va a ser previo caída o previo subida. Todavía ese movimiento no lo tenemos claro del todo. Eh, si es perdido subida, oye, bienvenido. O sea, si es perdido caída, pues ya tendremos la oportunidad de coger más. Pero que este indicador aquí en el RSI nos puede decir muy, muy, muy mucho. Entonces, vamos a estar atentos y a ver si, cumplimos, si cumpliésemos esto, pues bueno, pues estaría bien. Y si se rompiera, pues no penséis que no me iba a dar a mí alegría también. Por supuesto que sí. Yo siempre, siempre, siempre quiero que el precio de Bitcoin suba. Pero soy consciente de que no va a subir eternamente, igual que también soy consciente, y tenemos que ser todos conscientes, que no va a estar bajando eternamente. ¡Ay! Bien, dicho esto, chicos y chicas, eh, no voy a ir a más, porque ya no me da la cabeza para más, ni quiero que me dé, vuelve a caer un poquito ahí en, en horario, lo que digo siempre, pasar un buen fin de semana, invertir con mucha cautela, descansar un poco, que también viene bien, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.